Debido a los pronunciamientos de los diferentes grupos populares de San Francisco de Macorís, que a una voz han anunciado retomarán el plan de lucha en los próximos días, que podría terminar en un movimiento vulgario, el miembro de la organización Franco-Macorizanos Unidos por el Progreso, Eugenio Vargas, recalcó la intención de velar por el desarrollo de esta ciudad, entre ello, el gestionar inicio de obras prioritarias. Pues sabiendo nosotros la soldera y la ceguera del gobierno no quería fundar esa institución para poder canalizar junto a las instituciones eh, la solución de los problemas. Y creo que el gobierno tendrá que eh, darle respuesta a los sectores de la provincia de Duarte y de, la de Porque eh, eh, donde en esta institución eh, están, estamos todos y tendría un pueblo completo de instituciones y no hay personal eh, para reclamar Dijo buscarán soluciones ante las problemáticas entre ellas la promesa incumplida de la construcción de un puente vehicular en el sector Ubamba, obra que ha sido catalogada de emergencia por quienes residen en la zona Sí, le vamos a dar seguimiento porque esa es una promesa del gobierno hacer esa, ese puente y es un puente que en cualquier momento podemos tener una tragedia de niños, de personas que tienen que usarlo necesariamente. Y se habló de un puente que no fuera solamente peatonal, que sea vehicular. Eh, eh, esas son de las obras que hay que darle seguimiento. Y igualmente tenemos que darle seguimiento a la carretera de Atabalero, que se tomaron dos de ricos y la dirigencia del gobernador no, se, no han tenido resultados. Y están ahí ya... Antes de eso hubo un accidente que se mataron seis personas. Ahora si se van por ahí, se mata todo el que se vaya por ahí en un vehículo. Es persona, muerta porque es realmente una furia. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.